Hola, me llamo Santi García Cremades, soy matemático, estoy aquí con Gauss, estoy en el Instituto de Centro de Investigación Operativa de ELSE porque soy profesor asociado de la UMH y me gustaría que me recordasen como mejor persona, siempre digo eso de mejor persona. vamos a hacer un challenge, que me han dejado aquí un challenge de tipo YouTube, que se llama BCM, besar, casar, matar o sea, tengo que elegir tres papelitos de golpe que son matemáticos, espero, ¿no? y tengo que elegir, hay que seleccionar uno para matar, otro para besar y otro para para casar, no sé si lo he dicho ya lo mía Karen, Karen Ullenbeck qué bonito, esta mujer que ha tenido el premio Abel la primera mujer en tener un premio Abel, joder, Gauss qué duro, me, me vais a poner difícil, ¿eh? Gauss está aquí conmigo encima me está mirando y, ostras, Bernard Riemann, que sin él no hubiera sacado Einstein la teoría de la, de la relatividad. Y tengo que matar a alguien de estos. Pues mira, Riemann, lo siento de matar, ¿vale? Porque es que Gauss no lo puede matar. Karen Ulleben, Ullenbeck, como está viva, pues yo le, me casaría con ella porque tiene una mente para quedarte con ella toda la vida. Y Gauss, pues le daría un beso y le daría gracias por todo y ya está la siguiente, ¿vale? Y ya está, pues okay. Karen, me tengo que casar con ella. Otros tres, esto va a ser. Me gusta, me gusta. A ver. Eh, Ada Loblas, qué bonito, la primera mujer en hacer un algoritmo. Javier Santalaya, esto lo mato, vamos, ya mismo. Isaac Newton, ostras. Pues mira, va a ser difícil, ¿eh? Pero. Voy a ser un poco populista y me voy a casar otra vez con, con la mujer matemática, con Ada Loblas, porque es que además era, era una mujer única y empezaba a pensar, cuando no había ordenadores, empezaba a pensar como, un, como una computadora y, y le debo mucho. O sea, yo la acompañaría en la vida con ella y nos meteríamos a internet, que eso fliparía un poco. A Javier lo voy a matar, ¿vale? Porque, porque me da la confianza da asco, así que, bueno, a Javier será muy guapo todo lo que quiera, pero yo le voy a besar a Isaac Newton. Isaac Newton que me dices no, es Isaac Newton, tío, venga, es... tío, que los canarios estos. Bueno, vamos a ver otros tres, este juego mola, ¿eh? Todo de... Sophie Germain, oh, me encanta, que se hizo pasar por hombre para trabajar de matemática, porque no, no recibía sino audiencia de nadie. Emmy Neter, ya o sea, me ha salido dos matemáticas, Emmy que ya he dicho antes, que, que es la mejor matemática de la historia según muchas mucha referencias, y Nuria Oliver, me han salido tres mujeres matemáticas... Ostras, Nuria Oliver, la verdad me, me voy a casar con Nuria Oliver, ¿vale? Es que es una, una mujer estupenda, es una referencia internacional, es un, yo la recomiendo a todo el mundo, me voy a casar con ella. Eh, ostras, ha tenido que matar a uno. Uh -huh. Pues mira, como seguro que me lo consiente por los temas de isomorfía que hizo Emi Nether, la, la voy a matar a ella. ¿vale? No, no tengas en cuenta, buscarla en fotos, graciada, graciada no es. ¿eh? Así que, mm, bueno, Emi, lo siento, pero no, no soy superficial, pero voy a buscar ahí algo y haces una isomorfía y ir ¿vale? Y Sofía Germain la beso porque se merece todo empezó con la teoría de números que juega los numericos pues hizo ahí muchas cosas y me encantaba esta mujer a ver uno, dos tres esto es difícil es que me han, salido, me han salido tres tres grandes Leonard Euler bueno, mucha gente dice que compite con Gauss en el top matemático de la historia M María Agnesi la bruja de Agnesi que le llaman por, porque se confundieron al traducir su curva hizo una curva y al traducirla eh, la palabra parecía la palabra bruja creo que en latín no, no me a suena mi memoria hipatia de alejandría ostras pues yo a hipatia bueno de que lo pienso un poco eh, venga voy, voy a matar voy a matar a euler ...que dijo su identidad de euler sabéis esta que, que es como nuestro e igual a mc al cuadrado es eh, e y pi más 1 igual a 0 su identidad y no la hizo popular, no supo venderla bien, así que estoy muy cabreado con eso, porque podríamos ser hiperfamosos los matemáticos con esa fórmula, que es súper bonita. Uno de los cinco números más famosos de la historia en una ecuación que podía ser, vamos, trending de todos los días. Eh, María Agnesi y Patia. Uff, besar y, o, o casarme. Pues mira, con, con Hipatia, como no tuvo reconocimiento en su época, bueno, lo tuvo, pero quemaron la biblioteca, no ha, no ha quedado recuerdo de ella, yo me casaría con ella para que me contase todos los días lo que ella descubrió, no solamente eh, el, el astrolabio que ella lo mejoró y todo esto, sino qué hizo de verdad día a día. Que me caso con ella y yo beso a María Agnesi para decirle, hombre, que no eres bruja, que eres muy, muy buena persona. Venga, vamos a las otras tres. Que, que bien seleccionados, ¿eh? Lo, lo, aquí los matemáticos. Alan Turing, Alan Turing, el de la máquina, el código Enigma, que, que adelantó la guerra mundial. Leibniz, que si hubiera estado Newton y Leibniz hubiera habido una guerra, ¿eh? Leibniz, que hablaba de límites. Y Clara Grima, ostras, qué duro esto, ¿eh? Clara la conozco yo. A ver qué hago con Clara yo. Pues mira, como, como, <ríe> como lo mismo que he hecho con Javier Santelaya. Clara, la, la confianza de asco. Yo, yo te mato, pero te mato con, con, con mis manos. ...pero diciéndote perdón, oye, que la has hecho muy bien... Que, ...pero me tengo que quedar con nosotros, es que lo siento... ...me tengo que quedar con Leibniz... ...por sus límites... ...y Alan Turing... ...venga, a ver que, con quién me caso y con quién, a quién beso... ...pues yo besaría a, a Turing... ...pero sin, sin Cianuro, eh, que se, se suicidó con, con Cianuro... ...se hice, hay eh, ahí, ahí un poco de... Con ya con eso... ...pero me casaría con Alan Turing, sí... ...porque creo que se merece... Eh, que me cuente todo también todo esto de, de, de la guerra mundial cómo terminó todo y hay grandes secretos ahí y leíme por un besito y infinitesimal como hacía él todo hasta el límite ostras, es que eh, son preguntas difíciles eh. venga, las tres últimas a ver María Mirtajani me voy a casar con ella Pitágoras y Grace Hooper ostras hombre, pues Pitágoras Mira, voy a, voy a matar a Grace Hooper porque, porque es que me lo habéis puesto aquí con, con dos top, dos referencias, cada uno sitio, así que por descarte lo siento Grace Hooper Aquí, Maria Mirzahani me voy a casar con ella, porque es que nos dejó hace relativamente poco, en 2017, con un cáncer muy duro y tal, muy joven, con 40 años, pero es que es la primera mujer en tener una medalla Fields, fue la primera que, que nos inspiró a todos como que es posible, siendo una mujer iraní, eh, que no quería ser matemática de pequeña, quería ser eh, escritora, y creo que es una, una, un gran ejemplo que haciendo garabatos de niño, también puede ser un gran matemático de mayor. Y pitágoras también hacía garabatos, hacía muchos triangulicos y la verdad, le voy a dar un beso porque es que en su escuela eran todos así, no promiscuos, sino que, que eran muy, muy cooperativos todos, compartían el conocimiento, se lo asignaban a su maestro, que era Pitágoras. Así que, bueno, Pitágoras, un beso y buenas noches. Ya está. <risa>